¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Luis Freak y bienvenidos a un nuevo episodio de Boku no Hero Academia Ahora, ya lo saben, este episodio estará completo en su totalidad Sin cortes y sin problemas de, de copyrights en la plataforma alterna Que el cual el link va a estar aquí abajo donde pueden ver la reacción completa Y bueno, si, si están viendo esto en YouTube pueden ir a ver ahí la reacción Si están viendo esto en la siguiente plataforma no olviden pasar a darle vuelta en YouTube Para poderse suscribir al canal si es que no lo han hecho Muchísimas gracias chicos, vamos directo al video. Es el momento del festival, de hecho. Donde todos los son el centro de atención por, por parte de los Y es aquí donde Midoriya y, y decir, ¡Hey, que ¿Se está quedando sin bolas? Bueno... Ustedes saben lo que quiero decir. ¡Este es la tela que quiero ver! Oh. Ok, creo que tendrá que ser para el siguiente episodio. Creo que hay avance. Así que... Ok. El siguiente va a ser el final de la... De la... Ok, por lo menos el siguiente será el final de la pelea de caballería, o así lo están, así lo están llamando, creo. Eh, realmente quiero ver, quién es uno, quién es este tipo que está robando las, las cintas de todos, y dos, la pelea entre Deku y, y, y el tipo de, de hielo. También quise saber por qué no está utilizando su, su mano, creo, porque, creo que puede controlar tanto fuego como hielo, entonces por qué no está utilizando parte del fuego. Y, y acabamos de ver que su lo que creo que su padre está viéndolo y él utiliza solamente fuego por lo visto. Quizás hay algún cierto resentimiento o algo por ahí. Pero bueno, muchísimas gracias por ver chicos, yo los estaré viendo en el siguiente episodio. Toda esta semana estaré subiendo episodios de Boku Hero para poderlos... Eh, podemos poner al corriente con lo que está ahora Creo que va en episodio 6 o 7 Así que bueno, yo los veo en el siguiente chicos Muchísimas gracias por ver Si están viendo esto en la plataforma alterna Por favor vayan el, al canal de YouTube y déjenme sus comentarios ahí Y bueno, muchísimas gracias por todo chicos Soy Luis el Love Freak Bye bye